Capítulo 7. Reto. De nada nos sirve ver un montón de videos, un montón de talleres y no a empezarlos a aplicar. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de la vida real. Si lo están viendo desde sus camas, pues les recomiendo que se pongan en estado de trabajo porque vamos a empezar a hacer algo real. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una API o una API de Game of Thrones. Bueno, ¿y qué es una API? ¿Por qué habla tan raro? En inglés significa Application Programming Interface. En español sería una interfaz de programación de aplicaciones. Para no enredarnos mucho, una API es un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas. Vamos a abrir la página. Recuerdan el archivo que teníamos nosotros anteriormente. Se llamaba aquí DataGOT. Teníamos todos los datos. Bueno, pues vamos a tener uno mucho más rico, mucho más grande. Esto es una API REST. Lo que va a hacer es devolvernos consultas en JSON. Tiene toda la información tanto de los libros como de los shows de Game of Thrones Debemos tener en cuenta unos conceptos Vamos a llamar esto como el dominio ¿Listo? El dominio Y acá donde está marcado con verde salen unos verbos los verbos son los utilizados en REST En este caso solo vamos a utilizar el verbo GET Y acá estaría escrito algo que llamaremos los endpoint, O sea los puntos de llegada Miren que hay varios vamos a poder tener información sobre la época de los libros, las épocas de los shows, los animales que hay en el show, los asesinos del show, los bastardos del show, y así un montón de información que podríamos jugar con ella infinitamente. Entonces, ¿cómo se consume esto? Vamos a tomar una de las consultas, por ejemplo esta, libros por épocas, y vamos a eliminar esta parte que dice dog, le vamos a pegar aquí al final, Vamos a darle en eso, nos va a volver todos los libros, pero eso se ve como difícil de leer. Entonces, háganse de cuenta que le hicimos un JSON stringify, pero no le dieron el format. Entonces, hay varias formas de uno arreglarlo. Una es copiarlo y hay una página que se llama jsonlint.com. Ahí lo podemos pegar y le decimos que valide el JSON. Listo, entonces ya lo vamos a ver. Ah, claro. De verlo así, a verlo así, claro, es mucho más entendible para nosotros. A una máquina no le importa si lo ve así o no. Entonces, esta página, ¿para qué nos va a servir? Cuando nosotros estamos escribiendo un JSON, la podríamos pegar acá y darnos cuenta si es válido o no. Como nos damos cuenta aquí, es válido. Si yo le meto un valor incorrecto, digo validate, él nos va a decir dónde está mal. Y este resultado sale. Aquí tenemos el truco, está haciendo un JSON.parse por debajo. Listo. Vamos a arreglarlo otra vez. Entonces aquí ya podríamos ver cada uno de los libros, por nombre, por sucesor, por predecesor, en qué fecha inició, en qué fecha finalizó. Bueno, entonces vamos a devolvernos, vamos a mirar otra de las consultas, por ejemplo aquí una que dice por nombre, podemos buscar exactamente uno por nombre. Si nosotros pegamos esto aquí, le damos enter, nos va a venir en blanco, ¿por qué? Porque es que este nombre no es algo válido. Entonces cuando veamos esos dos puntos, lo que quiere decir es que necesitamos un nombre como estos vamos a copiar solo el texto sin las comillas, lo vamos a pegar acá, después de los, los puntos ahí, damos enter, miren que solo nos va a traer el dato de uno de los libros. Entonces así por lo general funcionan la mayoría de APIs, hay APIs que necesitan de unos tokens para poder ser utilizados, esta por ejemplo es una API abierta, que puede ser utilizada por cualquiera. Pero bueno, una vez más, como vamos a estar todo el día no venga, copie, pegue, páselo para JSON-Lin, a ver cómo le quedó, a ver si lo ve bonito o no. Entonces para no ahogarnos en un vaso de agua podemos utilizar una herramienta que se llama Postman. Y Le pueden decir descargar aplicación y ahí les va a aparecer la versión para su sistema operativo. Si no, pues abajo les aparecen las opciones. Yo les recomiendo instalarlo. Ya lo tengo por aquí abierto. Nosotros vamos a poder ir directamente a consumir la API. Voy a crear esto. Y vamos a ver el resultado de los libros. La vamos a dar a enviar. Y él automáticamente nos va a formatear la salida. Pues ¿cuál otra podemos hacer? De nuevo, nosotros ya sabemos. Download Faces. Dejémoslo aquí. Tan. Solo la de ese libro. Es una herramienta muy útil. Les estoy enseñando lo más básico de Postman. Esto tiene una infinidad de opciones. Tiene para hacer testing y también para crearle variables. Pero no es en lo que nos vamos a entrar en este curso. Entonces, les dejo nada más como la herramienta, lo más básico, para que ustedes puedan hacer los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí es donde le dicen patos al agua y los tiran a nadar o les quitan las rueditas a la bicicleta. No van a tener ni límite de tiempo ni tampoco les voy a mostrar cuál es la respuesta. Pero si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio la pueden hacer en los comentarios del video y entre todos les vamos a ayudar. Entonces pues aquí vamos obtener los datos de Jonas Snow en los libros. Acceder a las propiedades title, name, gender, culture y house. Vamos a hacer el note taller 5.1. Solo les voy a mostrar cómo se consume ya ustedes hacen el resto recuerdan tenemos una carpeta que llama API con un archivo que se llama got, el que vamos a tener es dos métodos, uno que se llama rest y otro que se llama request, el que vamos a exportar es este request, un request que va a recibir un endpoint y un callback, listo, y el proceso de comunicación con la API de Game of Thrones se va a hacer aquí en este rest, entonces nosotros tenemos quemado ya el server es esta misma dirección y le vamos a mandar por parámetro el endpoint el endpoint serían entonces estos consumos él va a ir por la información la va a convertir a json y nos la va a retornar si nosotros vamos al 5.1 vamos a ver que nosotros hacemos un require de god.js y le vamos a decir aquí que lo vamos a almacenar en una constante que se llama api para poderlo consumir le decimos api.request que es el método que exportamos donde le vamos a mandar un endpoint en el caso de este taller lo que vamos a decirle es que vaya por la API de libros por el personaje de John Snow cuando él retorne los datos nos los va a volver en un callback que se llama show vamos a ver ese callback por aquí aparte ¿Dónde nos van a llegar los, los json en este result entonces voy a hacer aquí node taller 5.1, yo lo pongo a correr y que nos está retornando toda la información de Jon Snow ahí en la API entonces pues ustedes lo que van a hacer es esta parte una vez tengamos este que es más sencillo vamos a hacer algo más avanzado vamos a hacer un reviver de la fecha de creación del personaje convirtiéndola a ISO 8601 el tipo de dato no puede quedar en string sino en tipo de dato de fecha pues miren que por acá tiene la fecha de creación. Y luego tiene aquí un dato de los libros en los que aparece. Vamos a hacer un reviver que nos cuente y nos diga cuántos libros aparecen. No necesitamos el detalle de cada uno, sino de cuántos. Sé que no está fácil lo que les estoy pidiendo, pero esa es la idea, retarlos. Y yo sé que ustedes pueden. Cuando ya terminen este ejercicio, vamos a pasar a otro. Taller 5.2 Aquí ya también les dejé listo el ejercicio, inclusive donde está el Endpoint. Lo que vamos a hacer es obtener todos los castillos en la serie y traer resultado con los que tengan nombre de fundador. Taller 5.2 Eso salió un reguero de datos increíble entonces lo que vamos a hacer es que solo nos muestre los que tengan fundador listo, entonces vamos a filtrar todos los que no tengan fundador no los vamos a utilizar y el primer ejercicio es acceder a las propiedades name, location y founder vamos a meterles pues más cañaña vamos a crear un to JSON que concatene la religión y la cantidad de gobernantes entre paréntesis este es el reto final ¿verdad? con lo que nos vamos a graduar vamos a construir desde cero el taller 5.3 Van a hacer el consumo de la API de God para obtener todas las batallas en la serie. Filtrar el resultado con los que tengan solo un participante por facción. Y después vamos a acceder a las propiedades Place, Factions, Casualties. Por último, ese resultado lo van a guardar en el archivo data .got ya saben, no tiene límite de tiempo, pero como nos comprometimos al inicio del curso, no nos vamos a rendir. Si tienen dudas, no las dejan en los comentarios del video, entre todos vamos a tratar de solucionar. Y los que terminen las tres etapas del reto, también dejen su comentario diciendo, lo logré. Eso es todo por ahora, nos vemos en la última lección.